Aprovechar al diputado Botello. Ahora sí, eh, buenas tardes. Ahora lo vemos mejor y vamos a ver si tenemos la conexión estable. Bu buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Marilea, y a toda nuestra gente. Del toque, día. Gracias por, por invitarnos a este espacio. Poder seguir dando las aplicaciones del lugar, las orientaciones a los trabajadores de la lucha del 30%. Estamos avanzando. Y estoy seguro que lo vamos a lograr. Eh, Botello, yo quiero aprovechar sobre una especulación, porque el tiempo se nos ha ido un poco rápido, sobre que se ha dicho que algunos empresarios de las AFP han estado en conversación con algunos colegas de usted, diputados, para que no aprueben esa ley de devolverle el 30%. ¿Qué de cierto es eso? Aquí, pues es yo, lo, yo, yo lo que dije fue. Lo que el senador Antonio Marte me dijo. Nosotros iniciamos una, una jornada de visita a los senadores para que nos explicaran las razones por las cuales un proyecto de ley que fue aprobado por los diputados tenía ocho meses engavetado cuando el reglamento interior, o sea, su ley orgánica dice que como máximo tienen un plazo de 30 días y que si no cumplen con este plazo, pues entonces deben de rendir un informe de gestión si quieren una extensión que no podrá extenderse a más, de tre a, a más de 30 días. O sea, en total, 60 días. Pero no solo 60 días. Aquí han pasado ocho meses y el Senado no dice nada. Entonces yo decidí, como el artículo 277 establece la obligatoriedad de invitarme a mí o a un proponente de una ley para que vaya a exponer los motivos y sus alegatos, pues, como a mí no me invitaron, yo fui personalmente a conversar uno por uno con ellos. Pero me desencanté en la tercera visita, como en la quinta visita, cuando me encontré con Antonio Martes, que me dijo, Pedro Botello, esa gente está en opuesto, pero lo vamos a lograr aquí. Ellos han visitado a todos los senadores para decirles que no se puede. Hasta a mí me visitaron, obviamente. Eso fue lo que me dijo Antonio Marte. Las AFP se reunieron a puerta cerrada con cada senador, incluido el presidente del Senado. Por eso ustedes ven hoy una acción contra mí dirigida a una sanción disciplinaria sobre la base de un argumento de que yo convoqué. El único compromiso mío es que yo sé que convoco, y que, como yo sé que convoco los disturbios que se han movido en el Congreso, pues entonces yo soy el responsable pero una Eso pregunta lo... eh, eh, usted dice que se reunieron con los eh, con los senadores, porque hay que decir que ya en la Cámara de Diputados está aprobado pero yo, o sea, me da curiosidad que le ofrecieron las AFPs a los senadores que ellos están callados hubo un truqueo por abajo o sea, ¿qué beneficio tienen los senadores de no aprobarlo bueno, algún interés... Tiene que haber... Tiene que haber algún interés... Tiene que haber algún interés... De parte de los senadores... O sea, tiene que haber algún interés de parte de los senadores, porque... Los senadores... Los senadores no han querido, o sea, bajo ninguna circunstancia, no han querido eh, conocer del proyecto. Entonces, ¿cuál es el motivo? O sea, que lo llevan ellos a no... Estoy eh, tratando eh, de... Ok, sí. ya sí. La cámara tiene ve, que, que darle eh, al botón ah, para que, que se gire hacia usted. Cada vez que en una llamada me tumba la, la Sí, sí. Pero Pero bo, bo, empresa, Botello, eh, eh, Botello, esta estoy lucha estoy. Eh, eh, he escuchado a algunos diputados colegas suyos que dicen que sería un poco difícil de que esa ley se apruebe del 30% y, y, y ya como, como tú lo acabas de decir eh, está ahí descansando en la cámara de en la cámara alta del Senado y no la aprueban ¿qué se va a hacer porque ya, ya ustedes han hecho de todo incluso eh, lo han acusado de atentado contra el Congreso, incluso de procesarlo nosotros, penalmente. Nosotros sencillamente estamos pidiéndole a los senadores que rechacen o aprueben el proyecto, pero ellos tienen ellos tienen que referirse al proyecto. Ellos tienen que referirse al proyecto y ellos no lo han hecho. Y son ocho meses. ¿Y qué usted cree, Botello, que hay ahí que esos senadores, algunos senadores no han Dicho, ni, ni ni A ni B sobre esta propuesta de ley del 30% de la AFP de devolvérsela a los contribuyentes. ¿Algún interés tienen que tener ellos que no han querido conocer un proyecto que la constitución lo obliga? ¿Algún interés tienen que tener? ¿Cuál es el interés? ¿Por qué no, lo, ¿por qué no conocer el proyecto? ¿Por qué no lo conocen? ¿Cómo ah, vale, vale, vale, trabajar? Eh, eh, eh, bueno... Uh, uh, uh, Adelante, veloz. Bueno, parece ser brillo. Eh, volviendo a... Marilena y Roberto, mañana Ajá. al mediodía podemos hacer un buen programa. Yo, yo voy a estar en un punto con muy buenas señales. Voy, sí. voy a estar en, en mi área de estudio y podemos hablar mucho sobre este tema. Sí, sí, vamos a ver si mañana, aunque tenemos ya una producción para mañana, pero vamos a ver si se acaba un minuto porque vemos que la conexión está un poco difícil. Pero de, de un prontito, señor... Eh, diputado, eh, eh, una pregunta media de farándula, ¿usted es verdad que dijo que le iba a ceder su exoneración de vehículo al artista urbano, el Alfa, para que traiga el Bugatti? Bueno, si yo ciertamente me preguntaron y yo dije que sí, que si yo y si se sienta conmigo, nos podemos de acuerdo, porque yo lo que hago con esos recursos que los utilizo para, para invertirlo en planes sociales. Bueno, gracias, diputado. Mañana mañana vamos a tratar de que usted esté en un, en un sitio más cómodo para poder hacer esta conexión más viable. Eh, el diputado... Si se conmigo, yo no tengo ningún problema. Bueno, está bien. Ahí está, señores. Miren, vámonos.